Nueva normativa, protocolos COVID y pruebas. A partir del día 28 de marzo de 2022 entra en vigor la nueva normativa. Solo se realizará PCR o test de antígenos en caso de presentar clínica compatible con COVID-19 y pertenecer a grupos vulnerables o estar relacionados con los mismos. Centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día, personas de 60 años o más, inmunodeprimidos y embarazadas. Si el alumno o profesional es positivo y es asintomático, presenta síntomas leves, puede acudir al colegio, extremando en todo momento las medidas de prevención. Primero Utilizar de forma constante mascarilla FFP2 en interiores y exteriores. Segundo, reducir interacciones sociales masivas durante los próximos 10 días. Tercero, adecuada higiene de manos. Según la actualización del nuevo protocolo si se tiene síntomas leves y no pertenece a ningún grupo vulnerable, no se cumplen criterios de indicación de realización de una prueba diagnóstica, por lo que debe extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla FFP2 a ser posible y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores. Si la persona con síntomas leves se quedara a comedor, recomendable sentarse en un extremo de la mesa, a ser posible, en un lugar con bastante ventilación y sin mucha gente próxima a él, más de dos metros a ser posible. En caso de que se realice una prueba al alumno o alumna, ya sea en el domicilio o en el centro sanitario, sería de gran importancia saber si tiene o no un resultado positivo frente a COVID-19, ya que es información necesaria a nivel interno del colegio, tanto para anotarlo en casos positivos del centro escolar y enviar las cartas a los alumnos y las alumnas de la misma clase como para reforzar las medidas de prevención. Por ahora, queda retirada la medida de toma de temperatura a la que llegada al centro escolar, salvo casos excepcionales donde exista una clínica compatible con COVID-19. El resto de medidas, por ahora, quedarán igual que en los meses anteriores. Firmado la Dirección y Coordinación covid